Jesús sana a un hombre que había nacido ciego, relató de un milagro que hizo Jesús. Un día, Jesús y sus amigos, los discípulos, se encontraron a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Quién fue el que hizo las cosas mal para que Dios haya castigado a este hombre? ¿Fue él o fueron sus padres? Nadie ha fallado. Respondió Jesús. Él nació ciego para que Dios se revele a sí mismo a través de él. Siguió diciendo Jesús. Se acerca la noche y cuando se hace de noche nadie puede trabajar. Mientras yo esté aquí, yo soy la luz del mundo. Después de decir esto, escupió en el suelo, mezcló con tierra y puso barro en los ojos del hombre. Luego le dijo, ve y lávate los ojos. Y cuando lo hizo, fue capaz de ver por primera vez. Cuando los amigos y vecinos del hombre le preguntaron cómo fue que él empezó a ver, él respondió, Jesús me ha sanado.